Se le caía un montón a la ropa, lo regalábamos, lo comprábamos mamá, Yo no sabía que se le cosía o que se le pegaba algo a esto. Te voy a enseñar cuál pues, pero necesito primero un chicle de fresa. chicle de fresa. Perfecto. ¿Usted? Y luego tú, ¿qué te hace? Si no, me pongo un chicle. Ay, ¿no ves que si no hay patrón se se me va? No tiene nada para las tortas. Bueno, está bien. Pasa un botón. ¿Qué es hace tú? Un botón. ¡Ah, un botón! Coge. ¿Qué cosa? Torta. Y luego. Y de luego el chicle. Y luego saca el chicle. <risa>